parte de esto que es importante nuestra tradición queremos en cierta medida poder rescatar la tradición de esta chilenidad rescatar nuestros valores folclóricos en este mundo tan globalizado fiesta del pueblo el campesino el canto fiesta de los cantantes Chiquillos, Los precios son alto conveniente, hay de 600, mote con huesillo y 400, los que a 150, las tortillas también. Chiquillos, ¿para qué estás juntando plata? Nosotros estamos juntando plata para nuestra gira de estudio, ir a un paseo y pasarlo bien juntos. ¿Cómo se llama tu local? Nuestro local se llama Sorreando con Pichichi. Nos vemos. Hola chiquillos, chiquillos, ¿qué están ofreciendo? Choripanes, eh, pasteles eh, y bebidas. Eh, vengan a comprar para que así nos estén ayudando para nuestra licenciatura al local WhatsApp. La verdad es que vengo recién llegando, pero estoy muy interesada por varios puestos y por toda la comida que venden. ¿Qué están vendiendo? Cocimiento, eh, choripanes, hay una oferta de choripán a 500 pesos más la bebida. ¿Para qué estás juntando plata? Eh, para beneficio del curso, ya para que hagamos actividades a final de año. Tienen que venir a comer acá porque es el mejor cocimiento de todo el liceo. Vamos a venir. curso, el cuarto medio C, quiere tener su Gera Estudio Abriloche. Así que estamos vendiendo terremoto de niños, choripanes, empanadas de pino, empanadas de queso, salchipapa, vamos a tener almuerzo más rato. Harta cosita rica para que la gente venga a gustar ¿Cómo se llama tu...? Estamos viendo Abriloche. Hola. ¿Qué vendiendo? Nosotros estamos vendiendo anticucho. tenemos choripan. Eh, rosca Choripas y torta bebida son 600 y el anticucho más la bebida 800 o anticucho solo 700, tenemos tortilla a 100 pesos eh, la sopa y están a 150 los queques a 150 la rosquita a 200 y el trozo de torta a 300 ¿Por qué se llama la tribu de la luz? El es que era profesora se llama Luz, estamos juntando plata para hacer un paseo a fin de año porque ahora los niños van a ir a estudio a Villarrica, por medio hacer Natur. Viajan el 22 de septiembre. Hola, profe, ¿qué ando haciendo? Hola, buenos días. Ando viendo los letreros de las la mini ramadas, están bastante curiosos. Y viendo, ¿cierto? Porque nosotros también tenemos una y estoy evaluando la competencia. Ah, evaluando la competencia. ¿Y su ramada? ¿Qué tiene para gente? Tiene choripán, mote con huesillo, tortilla, con pebre, pay de limón y queques. ¿El nombre? Sorreando con pichichi. ¿Por qué sorreando con pichichi? Porque es una costumbre típica de los alumnos de mi curso sorrear y el profesor jefe es pichichi. ¡Qué te Aquí estoy. Está parecido una muestra astronómica. ...buena para acelerar. Acá, Pallé. ¿Qué has comido? ...papa, un salchipapo vendiendo empanadas de vino marisco y napolitana los precios 800 pesos hay salchipapas que no sé los precios en realidad de los niños Pero, y para qué estás juntando plata para un viaje para el paseo del fin de año no me ¿Más que más? rosa me lo callo los niños le pusieron así nosotros no tú sabes la picardía de los alumnos Eh, bueno, aquí estamos en la ramada del cuarto A, los pasados choros. Tenemos discada con conejito, tórtola, gallina de campo, varisco. También tenemos terremoto, pero de niño, porque aquí tú sabes que no se puede vender cosas Pero Terremoto, a fin de cuentas. Me contaron que el conejo la vida a sorrear el profe, ¿es ¿eh? verdad? Claro, mientras sorreamos capturamos también algunos conejitos que van a estar ahí en la discaita. ¿Eh? ¿Por qué el nombre? Eh, más que nada por el, el aroma del marisco que va a estar en la discada también. ¿Para qué juntar plata? Bueno, para dos saques de Cuarto Medio, por lo tanto tenemos un paseito a fin de año que queremos disfrutar. ¿Ah? ¿Qué están perdiendo el Dimasicucho, Choripane y bebida? ¿Por qué? Sí. ¿Para qué estás juntando plata? Eh, bueno, para yo creo que todos los cursos están juntando para lo mismo, como para hacer una gira de estudio, hacen de año, o no sé si la vamos a juntar para primero y segundo medio, que en tercero medio siempre a los niños los lo separan. Mira, propiamente nosotros no vendemos nada. Nosotros estamos haciendo solamente un beneficio. ¿Beneficio a qué? Eh, estamos tratando de vender asado, pollo, cerdo, salada, la repollo, arroz, ¿La primavera, no, papas cocidas. Porque las papas crudas, generalmente a la gente no le gusta. Hola chiquillos, ¿cómo están? Bien ya, chiquillos, ¿Cómo se llama su ramada? Los chanchos nuevos eh. ¿Y por qué se llama así? Ahora, porque hay puros chanchitos nuevos, no invade los los cerdos ¿eh? ¿Dónde podemos buscar uno? ¿Algún chancho nuevo por aquí? Sí, bueno, tenemos como cuatro en el curso los otros que aquí. <risa> ah, Muy bien ¿Y los precios? Dame los precios eh, La tortilla 200 Los chilinitos igual la, El queque también a 200 ah. Y los motes con huesillo a 4 Sí. Pero, los invitamos a comer el, el rico mote con huesillo La buena discada con pescado añejo Pero bueno, el león está muerto no va sí. El pastelito que que la mamá es Harry, está muy bueno El que que la mamá es Harry, a mí me han dicho que es muy bueno Sí, lo recomendamos Muy bien, eh, contento porque esto está funcionando bien eh, La comunidad no ha colaborado hay mucha gente y espero que nos acompañe el día también. ¿Por qué tuvieron la idea de sacar la chilenía a la calle? Bueno, esto fue una idea de los apoderados y de los profesores. Eh, nosotros acá el espacio del, del liceo es bastante reducido, por tanto, son así de chicos. La gente le cuesta ingresar al liceo, tiene un poco de temor. En cambio, en la calle hay más participación. Y ese fue el principal objetivo nuestro. El primer año que me toca esta actividad es eh, bastante trabajo. Veo bastante trabajo de profesores, de los alumnos apoderados. Creo que veo el compromiso de ellos. Creo que hay compromiso y eso me gusta, cuando hay compromiso creo que, creo que las cosas van a ir bien. Bueno, agradecer a la participación de la comunidad, eh, esperamos que cada vez se mejore y nuestro compromiso con la educación vale. Nosotros estamos preocupados por que nos vaya bien y esta actividad eh, pensamos que es el refuerzo para esa parte académica.